Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. La verdad, este video lo estoy grabando después del anterior que subí, así que aún tengo demasiado miedo y de noche. Antes que mirarme así, bueno, vamos con el video. No creo que me pase nada mientras estoy en la 12, ¿no? En la... No en la... No Chara, de verdad, me tienes que estar jodiendo. Papel va a desaparecer cuando pique esto. No, no, no combinó. Pero sí con... No, no, se mueve más rápido el arriel. El arriel. Hay que mantener vigilada a Chara. Estas tres cámaras son las más importantes. Porque si no, nos matan. Entendieron, nos matan. Va a desaparecer. No, apareció arriba No ah. Muere A ver Ya se fue de nuevo Y Chara me está mirando raro A ver, a ver, a ver, a ver, todo tranquilo, todo correcto, no, no, Sans no se mueve de ahí y tiene su cara normal, a la hora que lo pienso, tiene una cara muy rara. ¡Cállate, Alfis! Sans se movió. Están los cuatro. Menos chara. <ríe> bueno, cuando le pique esto, va a desaparecer uno. Desapareció un dime. Cuando le pico otra vez va a desaparecer otro No, no, no desapareció nadie Pero Chara está a punto de salir Así que tengan cuidado Chara salvaje, Chara salvaje Tengan cuidado, Chara salvaje Voy a intentar que nos asusten Voy a intentar que ustedes nos asusten Chara salvaje Papá Irene no está Y Ariel volvió aquí San se movió junto a Arriel. Uy, San, no. No te decir No, así, no, Chara. Chara va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Muere. Arriel. No, Arriel, no. Entonces, ¿dónde? ¿se fue Arriel al inicio? No, Papá fue el que se fue al inicio. No, debo quitar esto. Espera, primero Chara. No, no está Chara ahí. ¿eh? No tengo que utilizar tanta energía. Que son las dos? Sí, sí, sí, lo sé, sí, lo sé que son las dos. Pero tampoco es necesario gastar de energía además. ¡Chara! Chara. Es como otro fozzi. Corazón, listo. Papyrus, hay que localizar a Papyrus. No hacen ruido a ellos, pero Sans sí. Eso es raro Sansa se... Está aquí Le falta una, dos, tres salas para llegar a mí Y aún da y nada Muere Papyrus está aquí Sí, lo sabía Papyrus, no me mires así Va a desaparecer Chara No, no desapareció Pero vino Ar... Está Undyne Hasta en el trabajo hay anuncios ¿A quién se le ocurre poner anuncios en un trabajo donde muchos animatrónicos están intentando matarte? No lo sé Arryl ah, ¡Ay no! Casi Arryl me mata ¡Ábrete Sésamo! Papyrus, ¿sigues ahí? No, está ahí. Chara. ¿Corazón? Sans, Sans, Sans es el que más me preocupa. Sans eres el que más me preocupa. Tú no. Tú no eres importante, Undyne. ¿Se oyen? A ver. Los dos que más me pueden matar es este Papyrus y Ariel. Undyne no tiene una posibilidad de matarme porque se escucha su música y su música no son pasos. Arryl ya se me puso a verme. Arriel ya se puso a intentar matarme con su forma. Oh, Papyrus. No. Papyrus te trolea, eh. Cuando está en entrada y lo ves que va a entrar, pues te trolea. A ver, voy a ver dónde se localiza ese. No, no está ahí. Char está a punto de venir. Garrel también. Asriel y Chara son los dos más peligrosos Sans está ahí normalito No, no le pasa nada, él está feliz ahí, déjalo Ariel. Ariel entra directamente No como Papyrus Que se va Ya se fue Sans está muy tranquilo ahí, se me acerraron Papyrus y Arrela hay que localizarlos Están ahí Este no se ha movido tanto Va a desaparecer Chara No, no desapareció Y siguen ahí Hay que localizar Arrela aún Chara, hay que mantenerle un ojo a Chara No, no fue bueno Pero, pero apareció la otra Chara Ahora Sans donde... ¡Ah, loca! <risa> no puede ser. <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Esto no, está pasando, ¿verdad? Papá, dónde está? no, no, está, ahí. está mirándome. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿verdad? no, me ha es muy inteligente para ponerte en la cámara mi... Papyrus, no! Papyrus no! Muere. Muere y no tengo piedad contra ti, Undyne. <risa> a ver, a ver, a ver. Undyne otra vez viene. Y la cabra fachera sigue ahí. Todos. Uy, Sans. San, san, san, san, no te va a servir ese truco viejo. Sé que tú atacas de. ¿eh? Sí, ya, ya pobre. Solo por ese caso. Muere un Dain? Cabra fachada no se ha movido y Sans está en el otro. Qué bien. Char salió. Ya esto me está tranquilizando más. Estoy ya controlando lo mejor. No entres en pánico, cope, si no vas a morir. No entres en pánico. Tus suscriptores quieren verte morir. No entres en pánico. Están ahí otra vez. Cabra fachera se movió. Y Papyrus, gracias. Ah. Noche 4. No. <ríe> a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ponerse serios. Hay que analizar la situación. Sans a los cuatro. Eh, vino por ti. Chara al abrir la puerta Este se te posiciona de repente Papyrus te trolea Y creo que son todos Y Chara si te la quedas mirando te parte en dos Eso sonó mal Y Papyrus está ahí Desapareció Y volvió aquí Chara No Ted Había algo rojo ahí, eh. Había algo rojo ahí por que yo no logré ver por completo. Bueno, cabra fachera y ¿eh? estos dos están ahí. Hay que mantenerle la mirada a Chara. Muere. A ver. ¡Chara! ¡No! ¡Ah! ¡Ven! Por eso les digo que es mejor mantenerle un ojo a Chara. Que también no vendría mal vigilar a los otros. Ya Sans se está acercando demasiado. Sans está ahí. Cabra fachera está ahí. Esos están ahí. Y Sans está aquí. ¡Muere! No se mueven. No se mueven. Así que no tengo ningún problema con aquello. Muere <risa> y otras veces sin ninguna me ha logrado dar. No es para que hagan. Eh. Listo, listo, listo. Cabra fachera se fue. Cabra fachera, ¿dónde estás? Ah shit. Here we go again. Cada vez esto se va a poner peor. Y realmente no me gustaría estar ahí. ¡Cállate! Ya San se mueve directamente San se mueve directamente Como en su casa, sí, por supuesto A ver Están todos ahí Menos Chara, por supuesto, y Papyrus Chara como que es la más rápida Y Papyrus Papyrus se fue a la sala de acá Sí Bueno, Sans sí se movió acá Está con su ojo brillante. Te. Mientras tenía un momento de silencio, esos me rodearon. Cabra fachera y Papyrus. Papyrus me troleó y viene un dai. Hello everyone, it is I, the great papa. What the fuck? Cállate. A ver, Chara, voy a mantenerte vigilada. Chara 2, cope 0. Cope 1, charas 2. Cámara Fachera y Papyrus. Ella entró. Los dos entraron. Genial, ¿no? Chara. Hay que mantener a Chara vigilada. Es la más peligrosa. Cabra fachera entra, no. Cabra fachera no entra. Bueno, está Cabra fa. Eh, ya vino. Directamente vino. ¡La chera! A ver. Escucha el... Sí. Nada. Nada. Cabra fachera me está observando desde las sombras. Papyrus, ¿dónde está? Está ahí. Ahora fachera, entra Y Undai se estrella contra la puerta Es que ya ni siquiera es necesario Que le prenda la luz Ya sé que entro Undai Está muy Ah so, eh, El Sans no viene Hasta que se escucha El, el grueso El sonido más grueso es cuando viene Sans Siempre viene por la derecha Papá nos parece que no vino Cabra fachera tampoco ha venido Undine Undine tampoco, a ver, hay que localizarlos Ahí está Sans Y cabra fachera está ahí Y está en su modo Slenderman Va a venir uno cuando termine esto <risa> Siempre funciona Uh Chara troleadora. Bueno, Papyrus también fue evitado. No, ca, ca, craba, Cabra fachera. Uno viene. Cabra fachera. A ver, ya vino Sans. No sé cómo estoy soportando, pero estoy soportando. Ah, oh, está ahí. Un grueso. No, otra vez, Sansa. ¿Qué estás leyendo fritíamente? ¡No! ¿Qué estás leyendo? ¡La Biblia! ¡Qué grande Alfis. Me gustaría tener la Biblia en estos momentos, la verdad. No me iría mal. No me iría mal tener la Biblia en mis manos ahora mismo. Chara antes de abrir, si sí, está ahí. A Espera. 40% de energía. 3am voy a morir. ¿Cómo gasté tanta. No, tal vez viva. Si uso bien la energía. Y no me y no me tardó tanto en las cámaras. Pueda que viva. Me vienen los ambos. Hasta que se escuchan los pasos. Y chara A ver Ninguno está demasiado cerca Más que estos dos pendejos A ver, a esperar unos 10 segundos Ya no está fachera, Ya entró Vienen todos por ahí. Cabra Fachera de nuevo vino. Cabra Fachera regresó a su lugar. Solo queda Sans. Solo queda el maldito y desgraciado Sans. Ahí están todos. Voy a dejar una vista para Chara. Siguen ahí todos. Está todo tranquilo. Sans nada más me está mirando por la cámara. Y Undine desapareció. ¡Que te calles! Sans viene. Undine también. Chara ya va a venir. Y Sans volvió a su lugar de origen. Cinco. Son... Las 5 Fijada rápida Y están todos Chara viene Quiere matarme al último momento pero no podrá Ya para que me fijo De todos modos ya no van a estar Bueno, a descansar mis últimos segundos. <risa> Abrimos la puerta. Otro es Arriel y Chara. Arriel y Chara. No hay nadie ahí. Arriel. Arriel entró. No, no fue, eso fue. Solo me asustó. ¡Ah! Por sentido común, no veas la cámara 6. No tengo que mirar la cámara 6 Ahí está Gaster Está Gaster, no ¡Ah! Mires la cámara 6 No la hubiera visto Bueno chicos Aquí termina el video Por favor Dejen su like, compartan el video Y suscríbanse si no lo estás Si les gustó el video, si dejan demasiados like Voy a decir otro, la verdad no no me atrevo mucho a hacer otro video. Hazlo. Me voy a morir. Hazlo. <ríe> bueno chicos, después de esto que no me gusta mucho decirlo, que fue todo lo anterior, solo diré mi frase típica y adiós. 3050. So cute though!